¿Puedo pedir a mis padres si soy residente estadounidense? Bueno, eso lo acabamos de responder hace poco y desafortunadamente no. Como vimos, solamente los ciudadanos tienen el, el derecho pues, de, de aplicar para sus padres. So, si son residentes ahorita, abrigo en cuanto um, uh, le falta? falta o si ya pueden hacerse ciudadanos. La verdad sí les da mucho a. Um, uh, Vale la pena sí, ser ciudadano, sí. Sí, sí, sí, sí. Entonces ya una vez que se hacen ciudadanos, ya tienen su carta de naturalización, uh -huh. pues pueden aplicar por sus padres, claro, sean mayor de edad, eh, siendo mayor de 21 años y cumpliendo pues con los requisitos de ingresos y pues, los sí. requisitos de la visa IR5 de padres. Pero sí, hay que hacerse primero ciudadanos para poder aplicar por ellos. Oh, y recuerden que si, si son um, los dos padres... Se aplican por separado, ah, okay. no, no porque Bien estén uh, uh, en matrimonio o casados quiere decir que se aplican solamente uno, no, es separado porque los dos reciben residencia. Claro, y sí. los costos es por separado, los formularios, separado. las peticiones son separadas, es por sí, persona. Es. Perfecto Ramón, buen punto. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.